Hola, en este vídeo vamos a continuar con la serie de tutoriales sobre memorias e imágenes por pantalla VGA. En este vídeo vamos a ver cómo mostrar imágenes en color utilizando una única memoria. Lo que ya vimos en los anteriores vídeos, por ejemplo, era este caso en el que queríamos pintar una imagen en blanco y negro, una imagen monocroma. Y ya vimos cómo hacer este circuito. Si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que veas los vídeos anteriores. Tienes los enlaces en las notas de este vídeo. Esta imagen y esta memoria tiene un bit de profundidad de color, cada píxel tiene un bit y por lo tanto cada píxel tiene dos colores, en este caso blanco y negro. Vimos también cómo podíamos pintar en vez de blanco y negro dos colores distintos y en este caso utilizamos un color de fondo y un color de Mario que se acceden según el dato de la memoria. Este color dará una intensidad de rojo, verde y azul y este pues otra distinta. Con ello tenemos dos colores, sigue siendo una imagen monocroma, pero podemos variar el color que mostramos. Esto también ya lo vimos en otros vídeos. Esto de aquí es una paleta de colores que se puede implementar como una tabla de consulta, una Lookup Table. Vimos también otro vídeo para mostrar imágenes, por ejemplo, de ocho colores. En este caso tenemos tres memorias para cada uno de los canales rojo, verde y azul. Cada una de las memorias tiene solo un bit y por lo tanto al tener tres memorias tenemos tres bits de profundidad de color. Con esto conseguimos 8 colores. Y también vimos que si queremos utilizar colores distintos de estos, por ejemplo, si no queremos pintar la cara de Mario tan amarilla o si queremos utilizar un color marrón o lo que sea, teníamos otras opciones, que era utilizar una paleta. Y también tenemos un vídeo de estos en el que los colores estaban indexados y aquí teníamos cuatro colores, tenemos 2 bits, y aquí tenemos siete colores que en verdad son 8, pero estamos utilizando solo 7, y para ello necesitamos 3 bits. Con esto también teníamos la opción de tener un color como transparente para pintar el fondo. La implementación de este circuito ya la vimos, se ponían las dos memorias, y lo que hacíamos es que con la fila seleccionábamos la dirección de memoria, y con la columna seleccionábamos el píxel de la columna. En cada dirección de memoria teníamos toda una fila. Este es para este caso, para 2 bits de profundidad de color. Si quisiésemos 3 bits de profundidad de color, necesitaríamos 3 memorias. Y si quisiésemos más profundidades de color, pues tendríamos que ir añadiendo memorias. Por ejemplo, aquí tenemos n memorias, de 0 a n-1, por lo tanto tenemos n bits por píxel, y por lo tanto 2 elevado a n colores. Así podemos ir aumentando el número de colores que queremos mostrar. ¿Cómo funcionaría esto? Pues es una extensión de lo que ya hemos visto. Con la fila, que esto viene de la VGA, que ya lo hemos explicado, seleccionamos la dirección de memoria que queremos de todas las memorias. Cada una de las memorias nos da los valores para toda esa fila. Aquí tenemos las 16 columnas de esta fila eh, para cada una de las memorias. Con la columna seleccionamos la columna que queremos pintar. Combinamos los resultados de los bits de cada una de las memorias. Suponiendo negro como 0 y blanco como 1 tenemos el valor del píxel que queremos pintar. Este valor del píxel se corresponde con la fila y la columna que hemos calculado. Y esto más o menos ya lo sabríamos hacer porque es simplemente una extensión de lo que ya hemos visto. Ahora lo que queremos hacer es que en vez de utilizar tantas memorias para guardar cada uno de los bits del color que necesitemos Vamos a utilizar una sola memoria, que es algo bastante habitual. Uno normalmente no dispone de tantas memorias, y aparte si lo haces, por ejemplo, en una placa de circuito impreso, pues tendrías que soldar todas estas memorias. Muchas veces es más cómodo utilizar una sola memoria. Vamos a suponer esta imagen en escala de grises. Esta imagen es de 64 por 64, y cada cuadradito de estos es un píxel. Esta parte de aquí la vamos a ampliar para verla. Y en esta imagen vemos cada uno de los píxeles. Y aquí he puesto el valor de cada píxel en escala de grises. Por ejemplo, este vale 210 y este vale 9. Como estamos utilizando 8 bits de profundidad de color, vamos a decir que el 0 es totalmente negro y que el 255, el máximo valor, es totalmente blanco. Por lo tanto, esta imagen tiene 8 bits de profundidad de color porque tenemos de 0 a 255 los valores que puede tomar. Por lo tanto, 8 bits por píxel. Luego esta imagen tiene 64 columnas y 64 filas y por lo tanto necesitaríamos una memoria de 64 bits de ancho, que no siempre es posible tener esta memoria de 64 bits de ancho, incluso con imágenes más grandes todavía es más difícil. Y luego necesitaríamos 8 memorias por los 8 bits de profundidad de color. Estas ocho memorias que necesitaríamos, aquí he puesto la del ejemplo anterior, pero sería ahora con el contenido con este fotógrafo, serían ocho memorias de 64 bits de ancho de palabra y 64 direcciones. Si tuviésemos una imagen mucho más grande, como es bastante habitual, pues necesitaríamos memorias con un ancho de palabra que realmente no existen. Así que esto necesitamos abordarlo de otra manera. Lo que vamos a hacer es guardar esta imagen utilizando una única memoria con el ancho de la profundidad de color, el número de bits por píxel que vamos a utilizar. En vez de utilizar una imagen de 64 por 64, vamos a suponer una imagen más pequeña, por ejemplo esta. Esta es una imagen de 16 por 16 y aquí se pueden apreciar los valores de cada uno de los píxeles. Al ser de 16 por 16 y utilizar solo una memoria, vamos a necesitar... 256 posiciones de memoria, porque cada píxel necesita una posición de memoria. Tenemos 256 píxeles. Y cada posición de memoria, como estamos utilizando una escala de grises de 0 a 255, necesitamos 8 bits, por los 256 posibles valores de cada píxel. En este caso, en escala de grises, no hay color, sino va de blanco a negro y todas las tonalidades de grises intermedias. Para hacer este ejemplo, en vez de utilizar una imagen de 16x16, que son muchas posiciones de memoria, vamos a utilizar una todavía más pequeña. Vamos a utilizar aquí donde está el ojo. Este, si la ampliamos, pues la verdad que uno no puede distinguir aquí que es un ojo, pero para simplificar el ejercicio vamos a hacerlo así. Esto es una imagen de 8x8. Al ser de 8x8, tenemos 64 posiciones de memoria, 64 píxeles, cada posición de memoria, como hemos dicho, tiene un ancho de palabra de 8 bits. Por lo tanto, 256 colores. Esta es nuestra imagen y ahora queremos guardar esta imagen en una memoria. Como tenemos 64 píxeles, vamos a tener 64 posiciones de memoria. Como cada posición de memoria tiene un ancho de palabra de 8 bits, la memoria tendrá un ancho de 8 bits representando cada cuadradito como un bit, este sería el ancho de la memoria. Entonces vamos a ir guardando píxel a píxel en la memoria. El primer píxel, el píxel 0, el 185 en binario sería este número, y este número lo llevaríamos a la primera posición de memoria, a la posición 0. Para no poner números binarios, que son un poquito más difíciles de visualizar, vamos a poner números decimales. Entonces ponemos el 185, el nivel de gris del primer píxel en la posición 0 de la memoria. En la posición 1 de la memoria tenemos el mismo valor, por lo tanto nos lo llevamos a la posición de memoria 1. Luego vamos al siguiente y los vamos poniendo uno a uno consecutivamente en la memoria. Al llegar a la última columna ya tenemos toda la fila 0. Esta fila 0 está en las primeras 8 posiciones de la memoria, porque tenemos una imagen de 8x8. Aquí vemos que las posiciones del 0 al 7 se corresponden con todos los píxeles de la fila 0. Bien, vamos a la fila 1. En la fila 1 vamos a guardar el píxel de la columna 0 y fila 1 en la siguiente posición de memoria. Y así vamos guardando todos los de la fila 1. Consecutivamente los vamos guardando. Y al llegar aquí al final de la fila 1... Ya tenemos todos los píxeles guardados en estas posiciones de memoria, de la 8 a la 15. Estos serían los píxeles correspondientes, los de la fila 1 van de la 8 a la 15. Y así vamos guardando todos. La fila 2, pues lo vamos guardando consecutivamente. Aquí ya no voy a dibujar los 64 píxeles y supones que ya siguen aquí. Y esta sería la fila 2. Y luego ya los tres últimos, que son de la fila 7, los ponemos al final. Y ya tenemos nuestra memoria. Imagínate que aquí están el resto de posiciones de memoria que no me han cabido. Antes, en los vídeos que vimos anteriormente, cuando yo quería pintar este píxel, lo que hacíamos era acceder a la dirección de memoria de la fila 1. Luego el resultado lo seleccionábamos con el número de columnas. Sin embargo, aquí, este de aquí, no está en la posición 1, está en la posición 14. Entonces, ¿cómo se obtiene la dirección de memoria ahora? Ya que para acceder a este píxel, tengo que acceder a la dirección 14. ¿Cómo obtengo este 14? Pues vamos a tener que hacer una combinación entre el número de fila y el número de columna. La fila 1, columna 6. Ahora vamos a ver en detalle cómo conseguir esta dirección de memoria. Vamos a necesitar repasar los números binarios. Igual que hicimos en los primeros vídeos, vamos a ver cómo se haría en una imagen de 10x10 por ver el mecanismo y luego lo pasaremos a una imagen binaria. Estos son el número de columna, estos son el número de fila si yo quisiese acceder al número de píxel 37 de la columna 7 y de la fila 3, lo que hago es concatenar el número de fila y el número de columna. Así de fácil. El número de píxel será la combinación de la fila y la columna. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque tengo una imagen de 10x10. Si no fuese una imagen de 10x10, no sería así. Al ser una imagen de 10x10, en la primera fila tengo 10 píxeles, en la segunda fila tengo otros 10 píxeles, en la tercera fila tengo 10 píxeles, por lo tanto ya tengo 30 píxeles y luego tengo el píxel número 7. En verdad son 8, pero como empiezo en 0, ponemos 7. Por lo tanto, lo que yo he hecho aquí es multiplicar 3 por 10 más 7 y al multiplicar 3 por 10 me resulta muy fácil porque 3 por 10 es 30 y al sumar 30 más 7 simplemente es concatenar, es 3 y 7. Así me queda muy fácil. Igualmente, si yo quiero saber la fila y la columna que se corresponde con un píxel determinado, por ejemplo el 37, lo que hago es dividir entre el 10, el número de columnas que tengo, el número de fila es el cociente y el resto es el número de columna. Así que queda bastante fácil. De hecho, no tengo que hacer la división, simplemente es separar el 3 y el 7. Pero si tengo una imagen de 8 por 8 ya no es tan fácil. Aquí tengo, por ejemplo, el número de píxel 29, está en la fila 3 y en la columna 5 ya no es 35 como antes, ahora es 29. ¿Y por qué es esto? Porque el número de filas lo tengo que multiplicar por el número de columnas totales, que es 8. 3 por 8 24, más 5 29. Y así tengo el número de píxeles. Y hacer una multiplicación y hacer una suma, pero sobre todo una multiplicación en un circuito digital ya es una complicación. No quiero decir que sea imposible, pero si me la puedo evitar es mejor. ¿Y cómo me la evito? Utilizando imágenes que tengan un número de columnas potencias de 2 y utilizando numeración binaria. Vamos a verlo en un ejemplo, vamos a ir poquito a poco, vamos a ver los ejemplos más básicos de imagen de 2x2. Tengo esta imagen de 2x2, que esto es muy pequeño, realmente no es casi ni una imagen. Y si yo quiero obtener este píxel, el píxel 3, en decimal que hago, tomo la fila 1, tomo la columna 1 en la que está, multiplico por 2 el número de columnas totales y lo sumo y esto me da 3. El mecanismo que habíamos hecho ya no lo puedo hacer concatenando fila y columna porque estoy en base 10 y no tengo un número de columnas que sea una potencia de 10. Sin embargo, si utilizo base 2 y aquí estoy utilizando números en binario 0, 0, 0, 1, 1 0, 1, 1 son 0, 1, 2 y 3 y en base 2, si quiero obtener el número de píxel tomo la fila tomo la columna y multiplico por el número de columnas totales la fila, que este es el número 2. Y sabemos que al multiplicar por 2 es realmente mover a la izquierda. Entonces aquí me queda 1, 0 más 1 es 1, 1. Y el número de píxel lo obtengo directamente concatenando fila con columna. Aquí vemos que aquí tenemos dos píxeles. Aquí tenemos un píxel, la columna 1, porque empezamos por 0. Y al sumar, aquí en decimal nos da 3, pero aquí en binario nos da 1, 1,1, si nos fijamos esta es la combinación entre el número de fila y el número de columna, los pongo directamente, concateno, por lo tanto en binario basta con concatenar. Vamos a ver una cosa interesante, si te fijas todos los píxeles de la columna 0 tienen el bit menos significativo, el bit 0 a 0, en la columna 1 todos lo tienen a 1, en la fila 0 todos tienen el bit más significativo, el bit 1 a 0, y en la fila 1 todos tienen el bit más significativo a 1. Por esto es por lo que se hace tan fácil operar con imágenes que tengan un número de columnas potencias de 2. Bien, vamos a ver un caso un poquito más complejo, que es una imagen de 4x4. Aquí tenemos en base 10. Si queremos acceder a este píxel de la fila 2, columna 1, ¿cómo sé qué posición de memoria es la 9? Pues lo que hago es tomo la fila, tomo la columna, multiplico por 4 porque tengo 4 columnas totales y lo sumo. Y tengo la dirección de memoria 9 o el píxel 9. Esta es la dirección a la que tendría que acceder en mi memoria. Sin embargo, si hago esta operación con números en base binaria, este número de aquí, que es el 9, el 1001 es el 9, pero ¿cómo lo obtendría? Pues tomo la fila, tomo la columna, multiplico por 4, que son el número de columnas totales, el número de fila, esto me da 1000 0, 0. acuérdate que multiplicar por 4 en binario es desplazar dos posiciones a la izquierda y por lo tanto el 10 se me convierte en 1000 0, 0. sumo ahora el número de columna y el número de fila desplazado y el resultado me da 1001 0, 0, 1. este es el número de píxel. y si me fijo si divido este número en los dos bits menos significativos y los dos bits más significativos en los dos bits más significativos tengo el número de fila y en los dos bits menos significativos tengo el número de columna. Aquí pasa lo mismo. Si te fijas en esta imagen, todas las posiciones de memoria de los píxeles de la columna 0 valen 0 en los dos bits menos significativos. De la columna 1, todas las posiciones de memoria valen 1 en los dos bits menos significativos. Todos los píxeles de la columna 2 tienen en los dos bits menos significativos el valor 2, el 1, 0. Y todos los píxeles de la columna 3, el número de píxel, tienen el 3 en los bits menos significativos. Y lo mismo pasa con las filas. En los de la fila 0, los dos bits más significativos valen 0. Los de la fila 1, los dos bits más significativos del número de píxel valen 1. De la fila 2 pasa lo mismo. Y de la fila 3 valen 3. Por lo tanto, está todo muy ordenado y es muy fácil obtener el número de píxel combinando el número de fila y el número de columna. Y así, en vez de tener que hacer las operaciones en base 10 que ya acabamos de hacer, que es el número de fila por número de columnas totales más el número de columna, me da el número de píxel. Haciéndolo en binario, concateno el número de fila con el número de columna y ya está. No tengo que hacer nada más. Esto solamente es cuando estamos con imágenes que tengan un número potencia de 2 de columnas. ¿Qué pasará con una imagen de 8x8? Pues igual, he tenido que saltar de 2 a 4 y a 8. No puedo utilizar una imagen de 7, de 6 para esto, pero de 8 sí. Ahora son los 3 bits menos significativos del número de píxel los que indican el número de columna. Aquí tenemos la 0, aquí tenemos la 1, aquí tenemos la 2. Y vemos que los 3 bits menos significativos de todas estas columnas son iguales. La 5, la 6 y la 7. Y lo mismo pasa con las filas. Los 3 bits más significativos de cada fila comparten el mismo número. En este caso el 0 para la fila 0, el 1 para la fila 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Así que para saber el número de píxel de cualquier píxel de aquí simplemente tengo que concatenar. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo este píxel 26 de la fila 3 columna 2. En los cálculos en base 10 tengo que tomar el 3 y el 2, fila y columna, y hacer la multiplicación que hemos hecho. En este caso se multiplica por 8. En el caso en binario, el número de fila es 011, como tengo 8 filas, necesito 3 bits, y el número de columnas es 010, y el número que obtengo es este de aquí. Este número es el 26 en decimal, pero me ha sido mucho más fácil obtenerlo en binario. Bueno, esta representación en binario puede ser un poquito difícil de ver. No sé si te acuerdas de la representación octal, como estamos en una imagen de 8x8 nos es muy cómoda ahora, que por ejemplo este número en binario, en octal, sería agrupar los 3 bits menos significativos y ver qué número es. Este es el 0 y este es el 1, por lo tanto este es el número 10 en octal. Este número, por ejemplo, sería tomar los 3 bits menos significativos, este es el 2. Este es el 3, sería el 32 en octal. Igual aquí el 6, el 5, este sería el 56 en octal. Y aquí sería el 4, el 0 y el 2, sería el 204 en octal. Siento enrollarme con esto, que a lo mejor es evidente, pero bueno, quería repasarlo. Si aquí tenemos los números en base 8... Aquí si te fijas está todo muy ordenado, eh, la fila 0 siempre está en 0, luego son del 10 al 17, del 20 al 27, del 30 al 37. Y si te fijas las columnas igual, todas las columnas tienen el 6, luego el 5, luego el 4, corresponde, la cifra menos significativa corresponde con el número de columnas. En este caso pues ya sabemos si quiero obtener la posición, el número de píxel o la posición de memoria de la fila 3, columna 5... Tenía que hacer esta multiplicación, y por lo tanto, si quiero obtener este píxel, tengo que ir a la posición de memoria 29. En este caso, es mucho más fácil, es simplemente lo mismo que binario. El 35 lo obtengo de la fila 3, columna 5. Aquí tengo 8 píxeles, que es 10 en octal. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Y aquí tengo 5, lo sumo, y me da 29 por aquí. Esta suma es un poquito más complicada, pero esta suma es muy sencilla: es 35. Así que, por lo tanto, la operación esta es simplemente concatenar el número de fila con el número de columna y nos da el número de píxel. En resumen, sería tomar el número de fila y tomar el número de columna. Y esto sería el número de píxel, en este caso en octal, que se ve un poquito mejor que en binario, pero bueno, es lo mismo que acabamos de ver. Bueno, y quizás hemos llegado a este punto y te estás preguntando, ¿para qué habíamos hecho todo esto? Todo esto era para conseguir la dirección de memoria del píxel que queremos pintar. Acuérdate. Si no, repasa los vídeos anteriores, que nosotros tenemos un sincronismo de la VGA que nos va dando fila y columna. Es el que manda. Este nos va dando una fila y una columna cada 40 nanosegundos. Según la configuración que tengas, pero en una de 640 x 480 es cada 40 nanosegundos. De esta fila y columna, nosotros lo que vamos a hacer es tomar los dos bits menos significativos de la columna porque estamos en una imagen de 4x4, entonces los dos bits menos significativos nos cubren 4. Y los dos bits menos significativos de la fila, y estos dos bits los agrupamos en la dirección de la memoria. Antes tomábamos solo los de la fila, ahora agrupamos fila y columna. ¿Por qué? Porque una imagen de 4x4 necesitamos dos para la fila y dos para la columna. Así que simplemente concatenamos, ponemos primero las columnas y luego las filas. Y con esto conseguimos las 16 direcciones de memoria que vamos a tener. Una imagen de 4x4 tiene 16 direcciones de memoria. Bueno, esto se hace con cableado, pero si lo haces en una FPGA con VHDL, pues es esta sentencia. Concatenar es el ampersand. Y si lo haces en Virilog es ponerlo así. Así que es muy fácil. Nos hemos ahorrado multiplicar y sumar que requieren más circuitos, más hardware. Y esto simplemente es unir cables. Vale, entonces... Esta dirección de memoria va a ir a una memoria, en este caso de 16 posiciones de memoria. El dato de salida saldrá. Cada dirección de memoria nos está guardando un píxel. En el ejemplo que vimos era de 8 bits, podía ser de otro número de píxeles. Y si me fijo, estas direcciones las estoy poniendo en binario. Este es el número en binario correspondiente a este en decimal. El número de columna va a ser los 2 bits menos significativos. Y el número de fila, los dos bits más significativos. Todas las que tienen los dos bits más significativos a 0 corresponden con la fila 0 Esta sería la fila 1, esta sería la fila 2 y esta sería la fila 3. Luego las columnas, pues serían la columna 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3. Y así todas. Muy bien, esto sería el circuito. Es bastante sencillo también. Simplemente se concatena fila y columna y el dato ya es el píxel. Y al final, todo esto que he estado contando y que me ha llevado a explicar unos 20 minutos, se resume en que basta con unir cuatro cables, dos de la columna y dos de la fila y conectarlos a la dirección de la memoria de la imagen. De esta memoria sale el píxel que hay que pintar y nada más. Como suelo decir, este circuito es más fácil de hacer que de entender, y es el mérito que tienen estos circuitos digitales que ofrecen una solución muy sencilla a problemas complicados. En este sentido, las consolas de videojuegos de 8 bits de los años 80 aprovechaban al máximo este tipo de soluciones, consiguiendo gráficos bastante avanzados con diseños simples. Veamos ahora cómo sería para una imagen de 8x8. Para 8 necesitamos 3 bits. Tomamos los 3 bits menos significativos de la columna. Tomamos los 3 bits menos significativos de la fila. Los concatenamos en la dirección de la memoria. Ahora tenemos 6 bits, por lo tanto son 64 direcciones de memoria. Esto en VHDL es igual, solamente que ahora tomamos 3 bits. En Verilog es similar también, solamente que tomamos aquí de 2 a 0. ¿Y qué hacemos con esta dirección? Pues la llevamos a nuestra memoria. Ahora tenemos una memoria de 64 posiciones, la que vimos antes. Esta memoria de aquí es la que vimos anteriormente. Pues esta es la que tenemos aquí ahora, las 64 posiciones de esta imagen. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, del sincro VGA me viene el número 8 a partir de esta concatenación? Pues que accederemos a la posición de memoria número 8. Esta posición de memoria me da el dato que es 174 en este caso. Podría ser otro, esto es un ejemplo. Y con este 174 me lo llevo a mis componentes rojo, verde y azul, suponiendo que son de 8 bits también, y pinto. ¿Qué pasa cuando yo pinto las componentes rojo, verde y azul del mismo nivel, 174? Pues que me da un gris. No hay ninguna componente que sea mayor que la otra, por lo tanto me da un gris. Este sería el nivel de gris 164 sobre el 255. Muy bien, pues con este circuito dibujaríamos nuestra imagen. Aquí también tienes que tener en cuenta lo que vimos en los otros vídeos, que si lo haces así, vas a pintar esta imagen repetida por toda la pantalla. Vas a tener que poner aquí algún control de que dibuje la imagen solo en la cuadrícula que tú quieres. Eso ya lo de las cuadrículas ya lo vimos en los anteriores vídeos. Esto que hemos hecho para imágenes de 4x4 y de 8x8 sería igual para imágenes de 16x16, 32x32, 64x64 y cualquier otra potencia de 2. Simplemente vamos aumentando un bit de la fila de la columna para obtener las direcciones. Esto es lo que hemos visto con una imagen en escala de grises que tienes aquí, desde el negro total hasta el blanco total. ¿Y qué pasa si quiero hacer una imagen en color? Hay muchas alternativas. Una alternativa, por ejemplo, ya que estamos hablando de memorias de 8 bits, vamos a hacer el ejemplo con memorias de 8 bits. Desgraciadamente 8 bits no se divide entre 3, quizás hubiese sido mejor usar memorias de 9 bits. Entonces, en vez de tener 256 niveles de gris, vamos a tener una paleta de distintos colores. Como parece que el azul, los humanos somos un poquito menos sensibles que el rojo y el verde, es habitual, si tienes 8 bits, pues utilizar 3 bits para el rojo, 3 bits para el verde y 2 bits para el azul. ¿Cómo haríamos esto? Pues pondríamos una memoria en la que tiene un ancho de 8 bits, pero agrupamos, por ejemplo, los 3 bits más significativos para el rojo, los 3 bits siguientes para el verde y los 2 bits menos significativos para el azul. Haciéndolo así, imagínate que voy a la dirección 0 y esta dirección ya sabemos cómo obtenerla, que es concatenando. Y si accedo a la dirección 0, el dato que tengo en este caso es 255. Este número no es como antes, que es un valor de nivel de gris. Este número lo separó en sus componentes. Los 3 bits más significativos para el rojo, que en este caso, como valen todo 1, es 7 de 7. Luego los 3 bits siguientes para el verde, que también vale 7. Y los de azul que vale 3. Y pongo aquí de 7 y de 3 porque claro, un 3 en azul es el máximo, mientras que un 7 en rojo y en verde es el máximo. No es comparable el 3 con el 7. Como son los máximos, digamos, este es el máximo rojo, máximo verde, máximo azul, nos da el píxel blanco. Cuando tengo los tres colores al máximo es el blanco. Como decía, los niveles son distintos. El 3 en azul es totalmente azul, digamos, mientras que es el 7 para el rojo y el verde. El 0 es negro para todos, pero aquí vemos que la gradación del azul es menor. Solo tengo 4 colores y aquí tengo 8 colores. Suponiendo que ahora queremos obtener el píxel 1, en el dato tendremos un 19. Y este 19 no es como antes que eran niveles de gris. Este 19 en verdad significa que en rojo tengo 0, porque aquí tengo todo 0. En verde tengo 4 porque este es el número 4. y en azul tengo 3, por ejemplo, otra vez, porque tengo todo al máximo. Estos colores son estos aquí. El azul es más intenso, el verde es medio más o menos y no hay rojo. Esto me hace tener un píxel azul, no tan azul, tiene un poquito de verde, no tan azul como este, que sería este color. Vamos a ver un último ejemplo. Imaginémonos que pedimos el píxel 2. El Pixel 2 es este número 192, pero en realidad este no tiene mucho significado. Lo que significa es que tiene el rojo bastante elevado, no tiene verde y tiene bastante azul. Estos serían estos colores que combinados nos daría este color de aquí. Y así podríamos obtener cualquiera de estos colores de esta paleta, estos 256 colores. Esto es una configuración que uno puede utilizar o otra cualquiera, ponerlos de otro orden o como sea. Hay otras opciones, por ejemplo, Puedo tener una paleta de 64 colores con 2 bits para cada color, 4 niveles para cada uno. Con estas combinaciones me darían estos colores. E incluso, como ya hemos visto, utilizar colores indexados. Por ejemplo, la consola NES de Nintendo tenía 64 colores. Estos 64 colores de aquí. Pues uno puede hacerlo de esta manera. En vez de que la memoria codifique el color verdadero, digamos, que la memoria guarde un índice a una paleta de colores. Por ejemplo, aquí sería un índice de 0 a 63, los 64 colores de la NES, y si quiero obtener el 14, pues guardaría el 14. Por ejemplo, para no hacerla tan grande, vamos a suponer que tenemos una memoria de 3 bits de ancho, entonces podríamos escoger 8 colores. Vamos a poner esto en decimal, estos números es en decimal. Si, por ejemplo, yo accedo a la dirección de memoria número 2, al píxel número 2 de mi memoria, me dice que el color es el 5. El 5 no tiene ninguna información específica del color, es simplemente un acceso a una paleta de colores. En este caso estoy accediendo al color número 5, en este caso es el azul, pero podría haber sido otro, de hecho las puedo cambiar. Y este azul es el que se selecciona, va a la salida y va a cada uno de sus componentes de rojo, verde y azul y nos dará este color. Así que esto es otra alternativa en la que yo decido o tengo los colores que quiero pintar y los selecciono con valores de mi memoria. Y ya por último también se podría hacer combinar las dos estructuras que hemos visto. Por ejemplo, yo podría tener memorias de 8 bits para cada color, lo que hemos visto ahora, pero para cada canal una memoria de 8 bits y tener tres memorias para cada uno de los canales, el rojo, verde y azul. Combinando estas tres memorias, obtendría la imagen final. Cada píxel tendrá 256 colores, 2 elevado a 8, elevado a 3, porque tengo tres canales. Esto nos da casi 17 millones de colores, que son muchos más de los que nosotros podemos percibir. Muy bien, esto es todo lo que queríamos ver hoy. Espero que te haya servido para entender cómo dibujar y guardar imágenes en color en una memoria y mostrarlas por la VGA. Y esto nos valdrá para luego si queremos hacer, por ejemplo, una unidad gráfica de un videojuego antiguo. No vamos a poner uno de los videojuegos actuales, pero de estos que eran de los años 80. Con esto que estamos haciendo ya tenemos los fundamentos para poder hacer esa unidad gráfica, como por ejemplo la de la NES de Nintendo. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.